El intro, <risa> ok. Me siento bebé. Ok, 3, 2, 1. ¡Fue! ¡Fue! Va ahí está la cámara. <risa> <risa> <Ay, la> cámara. <risa> ¡Eh! Hey, ¿Qué tal, Corbyn? ¿Cómo estás? Espero que salgamos súper, súper bien. ¡Ay! Pues va a ser dinámico. Acá sí, aquí tengo que interactuar, Es más, si me quiero sentar aquí. Mira, ¿qué, no te ¿Qué onda amigo? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ok, este. ¿Cómo estás, Pa? Muy bien. Muy bien. Oye. ¿Gordo? Go? ¿Producción, ah. go? ah, cómo estamos? Sí, bien, bien, bien. Producción. Ya lo amamos. Yo. Ya es parte yo de yo la artillería de también de Colbert. Yo también. Ok. ¿Qué tenemos el día de hoy, este Pao? Cuéntanos. Platícanos. Hoy producción nos va a decir algunos albures mexicanos y pues como somos chavitos bien... Sí, debemos aclararles exactamente, no sabemos muy bien de árboles. ¡ay creo que esto fue árbol. Algo... Sí, sí. Bueno, como okay, somos sí. chavitos bien, somos eh, pues vamos a interpretarlos como... Exactamente. Entonces, Pues, pues producción de que es el experto de, ay, sí. doctorado. <risa> Maestría, doctorado. Maestría, doctorado, todo. <risa> va a ser Va a ser árboles en frase. No porque pues también hay de señas. <risa> ah, claro, este, puede este fue de señal. Este fue de Entonces va a ser aquí frases. Sí, porque en plática sería platicar no. entre ustedes y que se estén albureando y No, y a no, no, no, va a salir. Y no va a salir. Entonces sería frases. Todo muy bien. Pues va a ser frases de albures. ¡Comencemos! Okay. ¡Comenzamos, por favor, muchachos! Donde pongo el ojo, pongo será? la vara. ¿Cómo? Donde pongo el ojo, pongo la vara. ¡Ay, pues, ¿Qué tan mal los tienes? ¡No me tiene? estoy más con explicación blanca, ¿no? Cuando una mejor ay, una abejita busca su flor ay, le explica el pollo. Y le chupa y todo eso. Ay, no se refiere, ¿no? Sí, no, se refiere a eso. Donde la vejita. A ver, experto. Va... No, pues no sí, sí. soy experto, pero pues sí, dice donde pongo el ojo, como la vara, significa que. A la que se le antoja se la dar, ¿no? Vamos a ponerlo por esa parte. ¡No, no, no! ¡No, no, Bueno, la amiguita va a... Okay, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Siguiente. No saco tanto el chile que se leiga la semilla. ¡Ay! ¡Ay! Pues, esto, amigos, ¡esto! ¡Ay, ay, ay, ay! Tipo... por Dios, no! ¡Qué chocé! ¡Qué ¡Tenía! Saludos a donde bueno, quieras saludos. Saludos. Sí, y ahí te pago un golpe de peto. Me acuerdo de ti. Ok, ¿sí, no? ¿También metes, sí, no? Te... Eh, sí, no se acuerdan tanto el chile. Que se la las semillas cuando a lo mejor están, no sé, bailando o su relajo y me falle una cosa. no se puede tanto el chile, me reciben las semilla? Yo creo que hay otro igual que dice que no el cebolla si no te vas a meter a baña. Ajá, es parecido, es parecido, ¿sabes? Vamos ah, bien, ok, sale. <risa> siguiente. No importa lo hueso, sino lo travieso. Ay, no, ese es el eso está muy explícito, ¿no? José. Sí. ¿Qué? Cuéntanos. Ah, siguiente. Ya, Ay, La gente, tu público quiere saber qué, es, qué No, pero está muy explícito. ¿Cómo era, perdón? ¿Cómo era el huevo? No importa lo grueso si no lo travieso Ok No importa lo grueso si no lo travieso ¿Qué ¿Sí te vas a hacer? continuamos Atrás se pide pero por delante se despacha Ay, guácala ¿Qué hago aquí? Ok Con usted El invitado ¿Qué pasa el, el invitado? ¿Qué pasa el invitado? ¿Qué pasa el invitado? Ahí les va estos fierros, hoy es día de tu bautizo. ¡Ah! No te pitas. No. Ah, Básicamente es. es que nada, no, era de te pitas. Pues que te veo bautizas. Ah, ah, ah, ya to. Es una la Pues ya siguiente, ya no tenemos Sí, mucho. ya to. Sí, por favor. No se apene, joven, agarre confianza. Ah, Luego de palabras. de palabras. El miembro masculino. Sale. Te molesto con el chile, es que me agarra lejos. ¡Ay! que <risa> se lo prestes. <risa> ¡Pago, <No>, minguear! <risa> ok, sigue por favor. ¿Me sientes feo cuando me voy? Imagínate, imagínate cuando me vengo. Ah, ya, es básico. Sí, no es, es, es muy. Está sí, muy. Pero que. Okay. Oye, sí, pero lo que nos saben. Ok, si se, antes de continuar con este video, queremos mandar un fuerte saludo, un enorme abrazo y un enorme beso. Bueno, beso para ustedes, chicas, y un enorme beso para ustedes. Un enorme abrazo para ustedes. Yo no mando beso porque. Ah, ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a ¿Qué Nos da permiso a producción de que. Sí, a... que lo ah. mande. a sus seguidores. ¡Seguidores! Sus ¡Seguidores! ¡Seguidores! ¡Seguidores! Manda ¡Seguidores! lo que ¡Seguidores! ¡Seguidores! ¡Seguidores! Hay más suscriptores que suscriptoras, entonces ya se imaginarán por qué. Entonces, por favor, manda un saludo a, a todos los que, lo que, de que te sobra. Ay, ay, ay, ¿otro? ¡Uf! ¡Oh! <risa> <risa> <risa> <risa> okay, ya. Sí, no, sí, gracias sí. a todos los de. No, nunca pensábamos que nos fueran a ver fuera de México, la verdad. Pero la verdad es que nos ven Estados Unidos, de Canadá, Francia. Este. Eh, Guatemala, eh, Guatemala eh, Italia nos visto de Italia, Alemania. Saludos, saludos, pues, Alemania eh. también nos ha visto. Claro. Y bueno, muchas partes más de, del mundo, pero. Ya internacionales, entonces. Los principales son como que más. Esos. Esos. esos. esos entonces, <risa> sí, realmente si queremos darles un fuerte abrazo, un buen beso desde acá. Para ustedes estamos subtitulando los, no, videos, los videos los los aplicando. Exactamente, para que ustedes sigan recomendando este canal, sigan dando like, sigan dando compartido, suscríbanse, acá. ¿no? ¿sí? a sus amigos para que se suscriban y digan, ah, estos cabrones son muy buenos, sí, ¿eh? tienen que ser mexicanos, son ¿sí? guagos. Ah, porque qué? es México. Porque México. Hashtag México. Hashtag mexicano. Madre in Mexico. Madre in ah, Mexico. Ah, perdón. mala pronunciación. Made in Mexico. Okay. Bueno. entonces, un fuerte abrazo, un saludo, muchísimas gracias. Sí, en verdad favor, es que sí, no, no, nunca nos imaginamos que alguien nos fuera a ver para México. Ok, está, un beso. Y para terminar, por pues, favor, producción. Te las poncho. <risa> También está. Vamos Por directo. <risa> directo. Ok, bueno, hasta bueno, que bueno, nos dejamos, sí. Corbis, sí, amigos. Ya, ya. Sí, ya, los Ya están, mucho, ya están, a, a, <ríe> sería genial que tuviéramos una guerra de conversación de galones pero nos pues, vamos a quedar mal porque no sabemos. entonces Somos chavitos somos bien. bien. Somos presos, sabes... Bueno, más yo. Bueno, lo es lo él... más. <ríe> <ríe> <ríe> por aquí van a aparecer nuestras redes sociales, por aquí hay edición, hace lo que quiere, ya ni no siquiera sé dónde lo va a poner. O sea, si, si quieres en mi esas... cara. Si quieres en mi cara, ponelo en mi cara ya. Que cara? Aquí, por aquí. Y eso pues, está que la dejamos, algo más que decir no. no. No. Yo me estoy dando, respide, respide. Pues es que no me Y no me di a los ojos. ya, Respídete, yo nada más observo, dale. Bueno, para el ¿no? lado de la pantalla les dejamos nuestras redes sociales, la, el Instagram de Apera ¿no? que de vez en cuando sube alguna que otra foto. No, yo ni miables. <risa> Justo del Cora. Ya el perro de otro costal. ¡Ah! ¿Qué se, se pulga de ¿Qué perro. Ah, no, ¿Qué pasa? otra ¿Qué